Hoy muerta la aristocracia, igual que acabamos de unos días. Y pasamos a otra cosa mariposa. Os recomendamos votar este domingo por Feminismo para, para principiantes. <risa> y alguna otra cosa. Eh, dado que sí ha habido eh, cierto consenso en los votos, eh, yo diría que ¿no? el colectivo de la Orgen se compromete a enviar a ciudadanos. Feminismo para principiantes. Al PRC. Feminismo para principiantes. Al PP. Feminismo para principiantes. Al PSOE. Feminismo para principiantes. A Vox. Feminismo para principiantes. Y Unidad podemos lo echamos a sorteo porque hay un kit super ¿Sí? <risa> <risa> ¿Os parece bien? Perfecto. Sí. Bravo. Aprobado. Bien, mínimo. Vámonos. Es que ya con Vox hay que bajar mucho, ¿no? Sí. Con Vox hay que bajar mucho, como bonita esta metáfora. Para vale. todos menos Vox... ¿Sí? El... Caz, carzo, Causo de Lorenzo... El... Car... es El... Cas, el casco. El casco de Lorenzo. El cazo. El cazo de Lorenzo. Para todos menos para Vox. Juego de Tronos para el PP. El principito para el PSOE Para Vox, cuando Hilder mató al conejo rosa, al conejo Para Unidas podemos, no madres? No madres, sí. ¿Sí? No madres. Marvel en general para Vox? Marvel, sí. Marvel no, no. sé. No. Vale. Ser feliz no es gratis pero cuest... pero tampoco cuesta tanto para Vox. Para Vox, feminismo para principiantes. No me lo 21. Para Unidas Podemos, España Vertebrada. Ole. Para Ciudadanos, Frankenstein. Para el PP, mi lucha. ¿Otra vez? Sí. Ah, no, pero pero hay... antes era Ciudadanos, sí. o tal. Sí. Ahí Ahí iba no. varios. Para el PSOE hay luz. ¿Hay luz? Bueno. Para Unidas Podemos, para tener una casa hay que ganar la guerra. ¿Sí? Y para Vox, las subas de la ira. Sí. PRC, Teo va al colegio. Sí, sí. Unidas. Podemos Podemos, sí. Archipiélago Gulag. Unidas Podemos, Memoria com... ¿comunista? comunista. ¿no? Veo que sea comunista. Memoria común, Memoria comunista. Comunina, como no, sé. cam, cam, cam, caminante, cam... no lo entiendo. No. no. Y Mira, entonces, para Podemos, 1984. Para Vox, psicología de masas del fascismo. Ah, sí. Sí. Para Vox, los aires difíciles. Los aires, sí. Para Vox, memorias de una salvaje. Dos, apúntale. Para Unidas Podemos, contra la democracia. Para Vox, Sapiens. Sí, pero eso fue hace rato. Yo creo que ya va no, a empezar. ¿eh? Pepa piz. Los siete pilares de la sabiduría para ciudadanos. <risa> ¿Alguien está contando los votos? Manuel. Sí. Está. Para, el 30, para, el, no? sí. 177. para el PRC la tierra es plana. No jodas. Sí. O sea, no jodas que la tierra es plana. La ética.. Protestante, ¿no? protestante ¿O no? y el espíritu del capitalismo. Política. Sí. Para Para. Soy política de Aristóteles. Para Unidas podemos la riqueza de las naciones de Adam Smith. Uy, este es un clásico liberal. Y para Vox el príncipe de Maquiavelo. Ahora vale, vamos. Sí, ha salido antes, pero no me acuerdo para qué. Venga, seguimos en box. Mi lucha. ¿Te va a gustar esa voz? Otra vez. Porque Católico. Es no ¿Sí? le tenemos igual que tú. Yo creo que tenemos la cara, ¿eh? Unidas, podemos en manifiesto comunista. No, si no, si no le tenemos. ¿Listo? PSOE, traición. Qué duro, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Pepe, la historia de Melala. Ya está. Vale. Oh. Bien, pues vamos a programar los resultados. ¿Cuántos votos totales han sido, niña? 272. ¿Cuántos eran? Te veo lento. ¿Papeletas? Total 272, sí. 272. ¿Alguien me ha dicho que veo lento? <ríe> no, ahora han dicho a él, Manuel. 84. 80, 85. 17 119. ¿Cuántas papeletas en total habéis dicho? ¿200 qué? 272. Vale. Pues estamos con 272 votos emitidos, de los cuales 23 han sido nulos. Uno en blanco y, en blanco. y varios no. recomendaciones infantiles. No sé por, qué les por número de recomendaciones. Gana Vox con 119 títulos ¡Ey! recomendados Santi ha ganado algo <risa> eh, Sorprendentemente el Partido Popular queda segundo el, el único lugar donde va a quedar segundo eh, 100, 107 recomendaciones Y tercero el mundo a la inversa Es eh, Ciudadanos con 90 recomendaciones El siguiente es Unidas Podemos con 85 recomendaciones Sí. Y para cerrar el PSOE con 84. No, para ah, no, cerrar perdón. el PRC con el PRC 77. Con 67, no sabemos si piensan no, que no tienen que leer mucho dicho. o si... Podemos dicho. 85. Mm. Bueno, bien, vale. está bien. nervioso, ¿verdad? Sí. Sí. Vamos a ir por el mismo orden. 77. Vamos a ir por el mismo orden. box Títulos <risa> ganadores. ¿Ya sabéis cuál es el ganador? Es... Feminismo para principiantes. Con 26 ¡Sí! votos. Segundo título recomendado, 1984, no sabemos por qué, 7 votos, seguidos de aquí estamos, puzzle de un momento feminista, FBI, fascismo de baja intensidad, la conjura de los necios, la obsolescencia del odio, main camp, psicología del fascismo, está bien pegar a un nazi, yeah. ah, no, perdón. Eh, y a lo bestia, a partir de ahí lo compartíamos todo porque son 119 recomendaciones de libros, Vamos con el segundo partido más votado, más con más recomendaciones, que es el Partido Popular. Popular que en el primer lugar está Es como no, Feminismo para principiantes. Con siete recomendaciones. ¡Bien! Segundo, el hit que se ha colado. Este es el partido brutal que se ha colado en estas elecciones. ¡Benito y su carrito! Con cinco recomendaciones. El tercero, un clásico. La conjura de los necios. Con cuatro recomendaciones. Crónica. Crónica de una muerte anunciada. Tampoco <risa> sabemos por qué. <risa> el Capital. Eh, y Expulsados, para que aprendan un poco de su propia historia. Bien. Yeah. Bien. Eh, por eso, en Ciudadanos, que sería el tercero con más recomendaciones. El número uno, ¿cuál será? Uh, Feminismo, Feminismo para principiantes. Con 12 <risa> votos. El segundo. 1984. 74, Tercero, La conjura de los necios. Cuarto, La pues... obsolescencia del odio. Rivera. Y, eh, eh, y después, El Capital, Fabiña. El Principito. Y, interesante, Fariña. Bien, nada, no, no por nada. <risa> También, eh, también Benito eh, y su carrito ha tenido algún voto. Eh, sí, <risa> pero ya está en el puesto quinto, bueno, eh, no es está. lo mismo, no es lo mismo. Es que el, siguiente, <risa> el siguiente ha sido Unidas Podemos. Curiosamente, mm, Feminismo para principiantes no aparece entre los 10 primeros recomendaciones para no. Unidas Podemos, no sabemos por qué, eh, sin embargo... El más recomendado. Bueno, no, mmm, está, hay un quíntupe en plateo. Hoy va. 1984. Celia en la Revolución. El Manifiesto Comunista. Nueve Cuentos Malvados. Rebelión en la Granja. Ese es el empate. Y después están empatados el Arte de la Prudencia. El Retrato de Dorian Gray. Juego de Tronos. La Conjura de los Necios. Y Reforma o Revolución, que recomendamos oh, encarecidamente. Eh, después tenemos el Partido Socialista. Que, que sin embargo... En primer lugar, sí, tiene ah, a... Feminismo para principiantes. El segundo… El Capital. Para recordar algunos temillas. <risa> el tercero, El Principito. Fascismo de baja intensidad. La conjura de los necios. La Constitución. ¿Española? Supongo. Bien. Sí. Y <risa> La Historia Interminable. Pero destacaremos… Los perezosos. El Manifiesto comunito, no, Comunista. Comunista… Com, com, com, com tampoco. Comunista. <risa> y Relatos de la Memoria Herida. Bravo. Y finalmente, el Partido Revolucionario Centralista, ah no, Partido Regionalista Cántabro. Con 77 recomendaciones, pero es el que menos recomendaciones tiene. No sabemos si es que la gente cree que no tiene que leer o si es que dan por hecho que no leen. Eh, sería… Con cuatro recomendaciones. Feminismo para principiantes. Seguidos de… El Feminismo para todo el mundo de Bell Hooks. El principito. El ratón y la montaña. No la sabemos grande. quién es el ratón y dónde está la montaña. La conjura de los necios. Libro de culturas mundiales. Y ya después… Y ya, bueno, pues, hasta 77. Así que… Esos son los resultados. Salen.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 Feminismo para principiantes. ¿Al PRC? Feminismo para principiantes. ¿Al PP? Feminismo para principiantes. ¿Al PSOE? Feminismo para principiantes. ¿A Vox? Feminismo para principiantes. a Unidad Podemos lo echamos a sorteo, porque hay un quinto ¿Sí? en <risa> <risa> ¿Os parece bien? Perfecto. Sí. ¡Aprobado! Bien, mínimo. ¡Vámonos!